Hola familias, aquí estamos de nuevo para grabar unos consejitos de seguridad. Dentro de Viajar a Contramarcha nos encontramos con unos falsos mitos. Vamos a intentar explicar por qué son esos falsos mitos. ¿Cómo que los niños se aburren? Si incluso ven más. Tú imagínate que el niño ve por toda la luneta trasera del coche. Es más, mi niño tiene una misión en la vida. Los lunes me tiene que avisar de las guaguas azules que vienen por detrás, los martes de las guaguas amarillas, miércoles de los coches de policía, jueves de ambulancia viene de los taxis. ¿De verdad crees que se aburren? Dicen que los niños van incómodos viajando a contramarcha. ¿De verdad crees que va incómodo un niño que a veces estira las piernas, las pone sobre el respaldo o las dobla como un indio? ¿No es más incómodo ir con las piernas colgando? Otro de los mitos que tenemos es que los niños se marean y vomitan. No hay base científica para decir que los niños se mareen por viajar de espaldas a la marcha. Es más, los niños se montan en los tíos vivos, se montan en las montañas rusas. ¿Has visto que se marea un niño en una montaña rusa? ¿De verdad crees que por viajar a contramarcha los niños se marean? Una de las mayores preocupaciones, como papá, cuando llevamos a nuestros niños a contramarcha, es que supuestamente no los vemos. Esto no puede ser una excusa cuando hoy en día tenemos espejos de diferentes formas y modelos para poder ver a nuestros niños cuando viajan de espaldas a la marcha. Cáncer. ¿Qué pasa cuando un niño viaja contra marcha y recibe un impacto por detrás?